Alerta roja y aviso muy, muy, muy serio. Eh, no es una coña, no es algo para decir... Eh. Eh, no es un aviso, son varios y bueno, vamos a tratarlos. En teoría no iba a hacer vídeo hoy porque no me encuentro muy allá, pero todo sea por el momento que es, hay, hay que estar a las buenas, a las malas y a las no tan buenas. En fin, bueno, eh, decía Neo en Matrix que no creo en el destino porque odio pensar que no soy yo quien controla mi vida pues ve poniéndote las pilas porque no eres tú quien controla el mercado el mercado lo controlan terceros eh, lo hacen cuando les dé la gana cuando les conviene cuando van dándole esa información a otros y nosotros somos menos peones que estamos jugando ahí pues para intentar de alguna forma eh, sacarle un poquito de partido e intentar adivinar qué narices es lo que van a hacer la suelta que hubo ayer de Bitcoin por parte de las autoridades estadounidenses por aquello de bueno, pues esos incautados que había y tal eh, hizo pupa. Hoy sigue haciendo pupa el SP500. Eh, con lo cual, los mercados ya sabemos el Power está poniéndose la cosa dura, se está viendo la realidad de lo que hay, ni más ni menos. O sea, no, no es algo que nos pide desprevenidos. Ya sabemos que queremos comprar más abajo, que se si había debilidad en ciertos puntos. Pues se vende, aunque tengas que vender inclusive en pérdidas, no pasa nada. De momento esa debilidad no está confirmada. Vale, cuidado, cuidado con lo que hacemos. A ver si no, no nos adelantemos a los acontecimientos. Pero bueno, venga, vamos a verlo. Y bueno, en primer lugar os voy a contar una alerta. Me ha llegado al, eh, en, la, en la web sobre posible fraude. Bueno, posible fraude, no, es que le han metido un palo. Me escribe Aitor. Me dice, oh, buenas, soy editor, tengo 47 años, soy del de, País Vasco, evidentemente. Dice que conocía a una chica, cuidado, eh, de origen tailandés, en Tinder, mucho cuidado con estas cosas, que vive en Holanda, que le animó a invertir en una web externa, bitspion, bitx, net que bueno pues se maneja de la app DeFi Wallet y al principio, eh, bueno pues con cifras pequeñas, sacó beneficios. Pero ahora tiene invertido 80.000 dólares. ¿Qué pasa? Que para sacar sus beneficios, su dinero, su propio dinero, le dicen que tiene que verificar su cuenta. Pero, ¿cómo le dicen que tiene que verificar su cuenta? No con documentación, no con... no, no. Con 30.000 euros más. Vamos, que le están estafando. Entonces, cuidado. Eh, es una alerta potente. Cuidado que... Dice que esa, esa verificación, le dicen, que es para evitar blanqueos. Eh, en realidad esa verificación es para robarle más dinero. Cuando os pase algo así, lo primero que tenéis que hacer es ir a delitos telemáticos, eh, en este caso de la archancha, eh, suelen trabajar bien. Si trabajan rápido y vosotros mantenéis al caco eh, diciéndoles, sí, sí, voy a, estoy, voy a ingresar 30.000 más, eh, estoy pendiente, porque si tenéis 80.000, 30.000 más, os lo pueden sacar, y eso es lo que están intentando, sacarle 30.000 más, ¿vale? Eh, pero si les mantenéis con esa esperanza, podéis dar tiempo a que la policía haga su trabajo. vale. Eh, si hacéis como hay muchas veces que hay muchos imbéciles que se ponen a, a liarla, a decirles que se van a cagar, a que van a ir a por ellos, a que les van a denunciar, pues al final lo que haces es que salgan corriendo con los 80.000 que ya tienen, los 30.000 les dan igual vale, y la policía cuando quiere hacer su trabajo ya han volado. Entonces, no seis subnormales, ¿vale? que conozco mucho imbécil de este tipo, así, así mucho, ah, ah. y cuando han querido ir a por la pasta, realmente esa pasta hacía mucho tiempo que había volado. ¿Vale? Entonces, eh, ser un poco inteligentes cuando os pasen cosas así y, y bueno, pues mantener... ...a los cacos entretenidos... ...mientras la policía in intenta de alguna forma... ...hacer su trabajo, aunque bueno... ...en estas cosas ya sabéis que es bastante, bastante complicado... ...¿vale? Es muy muy difícil... ...entonces, eh, cuidado con lo que conocemos por ahí... ...esto pues una... una ...tailandesa que Holanda... ...por Tinder, pues bueno... ...claro, empiezas en una pequeña aplicación... ...en la que vas sacando un poquito de dinerito... ...y al final pues te animas, te animas, te animas... ...y ya está... Eh, ...ves, dice, me cuenta que el asunto... ...es que ha jugado con él emocionalmente que le ha pillado en un momento muy, muy malo de su vida, que estaba ilusionando, incluso con la chica, y que, bueno, pues que hasta hace un rato ha estado hablando con ella, ahora ya sugiriéndole el rollo, pero creo que ya no conectará más el móvil. A priori, el siguiente fin de iba a ir a Holanda a visitarle, pero le he dicho que no tengo dinero para ir y se me ha ido, que está muy apenada por eso. Le he dicho que está muy apenada por eso. Pero vamos, que está apenada porque no invierto más dinero. ¿Conoces la web del, y el canal de Telegram, of 21 he oído que ayudan a recuperar el dinero, ¿sabes algo? OF21, si alguno sabe algo de esto, de OF21, um, y, y bueno, pues y si sabéis algo de bit, bit, bit, bit, bit, spionex, spionex.net, spionex, eh, bueno, pues, eh, alertaba a todos, vale, para que nadie entre por aquí, eh, que nadie entre en esa de -Wallet, en la app de, C de Wallet y que, bueno, pues tener cuidado con, con lo que conocéis por Team Verder y si, sí, eh, ya os digo, eh, Telegram Off21, que dicen que ayudan a recuperar dinero a gente, eh, si sabéis algo también os agradecería pues bueno que lo pongáis en comentarios, eh, porque ahí todo va a estar pendiente, ahora le voy a pasar el link del vídeo, va a estar pendiente pues para cualquier ayuda que le pueda llegar, eh, pues vaya, vamos a ver si entre toda la comunidad eh, de alguna forma conseguimos eh, que como mínimo se intenta recuperar algo, ¿vale? Eh, bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a seguir adelante y, y bueno, pues lo he dicho, cuidado con estos eh, chorizos que hay por la vida. Eh, muy atentos a las alertas que nos está dando, cuidado, porque en breve vienen patitos feos, ¿vale? Cisnes negros o patitos feos, yo prefiero llamarlos patitos feos porque vienen poco a poco, pero vienen varios. Mañana tenemos datos de trabajo, vamos a ver qué tal se dan. Uh, vamos a ver la gráfica, venga, comenzamos. Y dale a la campanita. Bueno, vamos a hacer un análisis rápido porque ya os... Es que no tenéis más que verme la cara. No, no, estoy, no estoy bien. Eh, entonces no... No me quiero enrollar. No me puedo tampoco enrollar. Bueno, como decíamos, eh, de momento el SP500 tiene que ir a las zonas de soporte eh, dinámicas que tiene. Media de 100, media de 200. ¿Se puede ir mucho más abajo? Por supuesto que sí. Pero bueno, de momento se supone que en esa zona debería hacer una paradilla. Y bueno, pues ahí está. Eh, está de momento perdiendo un 0,94. Se está acelerando bastante. Si vamos a 4 horas, vemos la vela que tenemos ahora mismo de 4 horas, que lleva eh, 40 minutos, cómo está acelerándose. Si lo vamos a una hora, igual vemos cómo la caída se está yendo al carajo. Que antes me decía alguien, aquí pueden ser los tres soldaditos y luego nos vamos para arriba. No tiene pinta de ser eso porque el volumen no, ha ido, no se ha ido reduciendo. Si os fijáis, veis cómo el volumen... Vamos a hacerlo, a ver, espera. Mm, ahí. <risa> Eh, el volumen está siendo más o menos igual en esta vela, evidentemente el volumen va a subir con mucho, porque le quedan todavía 20 minutos, fijaros dónde está ya, entonces bueno seguramente va a subir eh, para que haya esos tres esos tres eh, soldaditos ¿vale? normalmente ¿qué, ¿qué suele pasar? pues que el volumen a medida, son velas muy similares y a medida que va cayendo el precio el volumen también va cayendo y luego pues tenemos una vela verde con eh, un volumen mucho más alto, ¿que esto se podría dar la vela que hace una mecha en 10 minutos? sí, por supuesto claro, los mercados son así, pero bueno, esto no es Bitcoin, esto a tener en cuenta que es el SP500, entonces ese, esa jugarreta es, es, otro, es otro mundo en cuanto a Bitcoin eh, está jugando con lo mismo, ya estamos en 21.000, ya estamos en la zona que, vamos a volver en cuatro horas, en la zona que teníamos de seguridad, esa zona que puede ser eh, la zona de soporte madre, para mí, zona de compra comienza en la zona aproximadamente de los 20.500, ¿vale? Ya, yo creo que ya, ya lo sabéis, para ¿Y ¿por qué además lo creo? Creo que, creo que ya empezamos a estar en compra, ¿vale? Creo que empezamos a estar en compra, pero, aún así, bueno, fijaros, el RSI, como está en cuatro horas, súper desgastado, si nos vamos en una hora eh, también lo vemos que está fuera de fuera de rango, ¿esto quiere decir que ahí ya ha parado la caída? no, porque ya sabéis que cuando empiece a subir, eh, a medida que empiece a hacer esos dientes de sierra eh, bien sean horizontales o bien sean eh, hacia arriba eh, esto va a seguir cayendo ¿vale? entonces bueno, eh, justo toda esa zona de seguridad que tenemos hasta la zona de los 20.440 que es donde la tengo más o menos marcada, no es una zona exacta, pero bueno podrías, podría ser la ideal la tenemos marcada desde hace mucho tiempo. Ya no tocó en esta primera vez. bueno Y en esta segunda, pues vino a tocarla. Tenemos de momento lo que hablamos, un posible hombro con una posible cabeza para luego poder hacer otro posible hombro. Ya veremos si eso se, se desarrolla así o no. De momento estamos eh, en algo que, no, que no, es, no, es, no es eso. Es eso, pero no es eso. Eh, todavía no está creado. Y en diario podemos ver... Eh, vamos a ampliarlo. Como eh, el día, aparte de que es malo, un 2.72 a la baja, eh, bueno, pues está intentando que si perdemos esta primera zona, ¿vale? Que no es que esté ahí por casualidad, esos 21.168, veis todos estos cierres que tenemos aquí, pa, pa, pa, ¿vale? De los que partimos luego hacia arriba. Bueno, pues esa zona es importantísima en diario. Pero, ¿qué ha pasado? Una cosa muy mala, muy mala, muy mala que está pasando de momento, y encima el jueves, más feo todavía, pues en el gráfico semanal, de momento, ¿vale? Ya hemos perdido este mínimo que teníamos aquí ¿vale? y estamos justo en, llegando al punto de pivote importante semanal que sería la zona de los 20.927 que no debemos de perder al cierre de semana, las mechas son otra historia completamente distinta ¿vale? pero no deberíamos de perderlo al cierre de semana eh, hemos perdido totalmente en semanal, ya lo veis eh, que teníamos ascendimos un máximo un mínimo ascendente un otro máximo ascendente pero ya tenemos un mínimo descendente ¿Vale? eso es muy malo de momento no hemos cerrado la semana, pero ahí está y en diario, pues evidentemente hemos perdido ya el mínimo máximos ascendentes máximo ascendente máximo eh, mínimo ascendente, perdón, máximo ascendente mínimo descendente con referencia al anterior, no hemos cerrado el día ya, pero que se dé la vuelta y se ponga verde me extrañaría para romper eso entonces bueno, eh, la gráfica es mala y además haciendo haciendo mmm, el RSI, ¿vale? Yéndonos al RSI que tenemos marcado. ¿vale? Ya dijimos que era muy malo perder la zona de 50, la hemos perdido y no estamos yendo abajo. Todavía nos queda un margen bastante importante de caída. No sé si caeremos hasta, hasta la zona, eh, hasta mucho más abajo, no sé, no lo sé. Pero sí que es cierto, bueno, pues que estamos ya entrando en nuestra zona de seguridad. El pullback a la posible línea de tendencia. Zonas de confluencia aproximadamente entre los 20.400. Inclusive la línea de tendencia estaría más o menos en 20.100. Para mí son zonas de compra, vuelvo a repetirlo, eh, ¿por qué? Porque no solamente es un soporte súper importante, sino que fue un máximo histórico, importantísimo, ¿vale? Fue un máximo histórico, importantísimo, por lo bueno, para mí, son zonas de compra, luego ya cada uno. Eh, ¿A corto, a medio plazo? Bueno, pues seguiremos viendo, a, a medio y largo plazo, seguro. A corto plazo, pues bueno, a, quizás habrá, habrá que ajustar un poquito más la cosa, pero ya tenemos, recordar, puntos dulces en RSI en una hora y puntos dulces en RSI en cuatro horas. En diario todavía no lo tenemos, pero es posible que llegue. ¿Vale? Eh, no tiene por qué hacerlo, ¿eh? cuidado, también esto es cierto eh, en cuanto a nuestras gráficas veis esta zona de soporte estamos perdiéndola y la línea roja es la que manda eh, 20.406, la zona 20.400 que tenemos marcada en la otra gráfica junto en confluencia con la media de 100 que viene aquí, ya hizo su cruce y viene aquí ascendiendo todavía entonces bueno, sí que hemos tenido este cruce negativo que ya nos lo avisó el Oling One eh, si le metemos eh, vamos a ponernos aquí y vamos a poner el only one para que veáis un poco cómo, cómo funciona en ese aspecto. vale Entonces, fijaros cómo nos dijo, hey, tengo aquí un cruce negativo y nos vamos para abajo. Bueno, aquí tenía uno positivo, nos fuimos para arriba, aquí tiene uno negativo, nos vamos para abajo. Esto es en diario, pero en cuatro horas también nos lo ha dicho. Es decir, eh, podemos ir a buscar, ¿veis? Eh, a ver, tenemos aquí el cruce, lo tenemos aquí arriba. Cruce con, con conformación ¡pum! para abajo en una hora, pues tres cuartas de la misma. Es que al final, eh, los cruces de medias funcionan eh, esos específicamente, cruce para abajo, ras. Hay otros otros eh, indicadores y otras formas de verlo que nos pueden ayudar también. Sí, evidentemente los de largo plazo, los de muy largo plazo, eh, bueno aparte de que bueno tenemos el, el script de trading y scalping, que ya nos ha dicho muchas cosas. El, el de hall mmm, me dijo mucha gente, oye, bueno, mucha gente no, me dijo algún, algunas personas. Ver, tampoco vamos a ser aquí... Oh, mucha gente. Eh, algunas personas me dijeron, oye, ¿por qué no nos ha dado... Eh, entrada en verde... Después de la subida. ¿Vale? Después de esta subida. ¿Por qué no nos ha dado entrada en verde? Pues porque le faltaba le faltaba un poco más. Le faltaba que, lo que decíamos, ¿no? romper esos máximos. Mientras no los ha roto, sigue manteniéndose en, ben, en vende. Con lo cual, si se mantiene en vende... Pues eh, olvídate, por mucho que hayamos remontado, sigue, sigue, él sigue en su, en su punto rojo. Sigue... Mientras no pasen más cosas, él no se va a poner en verde nos va a dar una señal verde y nos va a decir, venga, nos vamos para arriba. ¿vale? Lo aclaro porque como hay gente que me lo ha preguntado, eh, yo lo, aunque lo digo mucho, vale Tan, se escucha poco. Hay que escuchar, aparte de, de pensar cosas, está bien. Pero bueno, eh, tenemos un cruce bastante negativo, la de M20 con la de 50 que, bueno, pues está cumpliendo, yo creo que está casi desgastado, hasta lo vuelvo a repetir, no creo que esta línea de tendencia la media de 100, esta zona horizontal de los 20.400 debería de ser una zona, ¿vale? entre esa zona, inclusive Mecha, a la media de 200, 19.800 debería de ser una zona en la que paremos y a partir de ahí pues intentemos rebotar, intentemos rebotar ¿a dónde? Pues a esta zona de resistencia, de soporte actual, resistencia que ya se está convirtiendo en ella eh, en la cual, bueno, pues tenemos que volver a testearlo una vez que lo perdemos lo tenemos que testear. Eh, bueno, eh, el BLX, ayer, que nos dijo? Pues nos dijo cosas interesantes y que íbamos cayendo, pero que el volumen subía. Por eso es importante ver el BLX cuando te levantes por la mañana. Échale un ojo al BLX, no te cuesta nada. ¿vale? Y volvemos a ver cómo tenemos un cruce positivo, tenemos, aquí teníamos un cruce negativo y nos fuimos para abajo. Pero bueno, vuelvo, vuelvo a repetir, sí, teníamos ya... Eh, la, el cruce en el rojo está aquí, ¿vale? Está aquí escondida la cruz, es que yo no sé por qué. Ahí, ¿veis? Vais ahí la cruz roja. Eh, joder, que en cuanto le ahí está la curroja eh, entonces aquí dije te dice, entra en corto y entras en corto y te vas para abajo eh, el BLX si te levantas por la mañana y lo ves y dices, joder, hemos caído y ha subido el volumen ostras, esto no es bueno, esto no es nada bueno esto quiere decir que interesa la caída para la parte de calle, bueno, pues soltó mucha pasta no en ese aspecto y, y más que se va a soltar eh, por su parte Ethereum igual, totalmente negativo, todavía no ha perdido esta zona de mínimos, cosa que es buena pero que bah, posiblemente lo pierda en breve, el total market cayendo una barbaridad y la dominancia de Bitcoin sorprendentemente bueno, sorprendentemente cayendo una barbaridad, está cayendo muchísimo, fijaros la pedazo de caída que lleva de momento a zona de soporte, eh, vamos a ver si se va a venir a esta línea de tendencia o va a seguir cayendo. Pero lo, lo normal, si ha sido un doble techo, como decíamos en su momento, pues lo normal es que se venga hasta el inicio, ¿vale? Entonces sí que se puede venir perfectamente hasta la línea de tendencia. Uh, el vértice lo debería perder por lo menos un poco, por lo menos hasta esta zona, ¿vale? Y eso, bueno, pues nos corresponde a, prácticamente a la línea de tendencia. Eh, ojo, porque ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos altcoins ganando bastante dinero contra Bitcoin y las normales pues no están muy bien pero ¿dónde se está yendo la mayoría de enero? pues la mayoría de enero, si nos vamos a ver las dominancias pues mira, la dominancia BNB subiendo un 0.78 ¿Vale? pero claro, eh, si nos vamos a, a los USDT un 1.85% arriba, USDC un 1.29% arriba, se está yendo ese dinerito a las a las a las stablecoins. Por su parte, el dólar index pues bueno, hoy está reposando sobre la media de 100, no la ha perdido de momento, la ha tocado un poquito y bueno, está ahí en esa, en esa zona. Si la pierde sería bastante bueno para nosotros, se vendría a tocar otra vez la M20, pero tal y como están las cosas, tiene pinta de que el dólar index va a seguir subiendo a tocar la media de 200. ¿Por qué? Pues porque como están tan agresivos, mmm, probablemente es lo que es lo que haga. Se está haciendo bastante pupa El resto de, de monedas y criptomonedas. Por su parte, los cortos de Bitcoin eh, pegando un pepinazo muy muy importante subiendo muchísimo, ahí lo veis eh, Recordar que decíamos que esta W debería de cerrarla y de momento la está cerrando, hasta zonas de resistencia, ¿vale? lo que antiguamente fueron soportes, ahora es una resistencia hasta esa zona, se nos puede venir hasta la zona de 2150 puntos aproximadamente, en este punto que hay aquí, este puntico que tenemos aquí de, de la paradiña que hizo ese día o oh, inclusive 1935 con la línea de tendencia cuando la perdió, pues sí, perfectamente, vale entonces, pues estar muy atentos porque cualquier salida de esta zona, que ahora es una resistencia, pues haría que Bitcoin terminase de, de caer. Luego podemos tener un repunte en el cual venga y se vuelva a apoyar en esta zona. ¿vale? Es decir, el juego es, termino de cerrar una W hasta aquí, más o menos, línea de tendencia. ¿Puede ser un poquito más arriba? Sí, pero bueno, de momento ahí hago un pullback ¿vale? y luego ya sigo mi camino. Cuidado, ¿vale? Porque si hace esto, el castañazo puede ser muy, muy importante y en este pullback es donde tenemos que aprovechar también a soltar el peso dependiendo de cada uno en las operaciones que esté realizando. Eh, a ver, eh, en cuanto al tema, opa, aquí, altcoins, bueno... Eh, pues tenemos eh, Kipteri un 12%, pero esto es una mierda. Badger, Cava eh, un 5,5%, eh, IoTX un 4, Filecoin un 3, eh, Monero un 2.30 y pico. Eh, moviendo dinerito por ahí, los Titan Arena, y a partir de ahí ya es que, es que es poca, es muy poca chicha. Luego ya tenemos un pedazo de mercado de rojos tremendo. vale Es, es, es, es brutal. Lo que hay en rojo es, es mucho. No son grandes pérdidas, ¿vale? Porque tenemos el truco en un 11%, bit 6 y pico y tal, pero bueno, en torno en, entre, el, entre el más 5 y el menos 5 está prácticamente todo y está un poco, un poco raro. En cuanto a Ripple, que ya decíamos ayer que después de haber roto eh, la línea de tendencia y, y hoy confirmar por fuera pues sigue disparado eh, seguimos yendo por él de momento por la media de 100 y el punto de pivote que, que hablábamos el primero ya está ya está el primer roce en la zona el segundo está un poquito más arriba con la media de 100 estamos muy atentos porque bueno ahí está y seguimos eh, ganándole la partida a otro dos y pico por ciento hoy así que a la saca enhorabuena a los premiados poco más que decir eh, bitcoin sigue bueno pues con la caída vamos a ponerlo en rango de 4 horas Uh, sigue una vela de 4 horas bastante fea, que le queda una hora 0,7 y el SP500 pues tres cuartas de lo mismo si nos vamos a 4 horas, tenemos una vela de 4 horas pues fea, feita Ceota, que bueno, vamos a ver cómo, cómo termina perdiendo totalmente la zona dejándonos ya de la zona de 4.000 y nos a la zona de 3.950 que empieza a ser eh, peligrosilla peligrosilla, peligrosilla eh, pero bueno, que nada fuera de lo que pensamos que podía hacer desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? porque el, el romper líneas de tendencia, vuelvo a repetirlo, no significa eh, que, que eso ya sea una tendencia alcista. En el vídeo de ayer tenéis el ejemplo claro, clarísimo, con eh, Stellar contra el Bitcoin, y en este caso fijaros cómo... Uh, intentó volver a la línea de tendencia del RSI y no pudo y se nos vino abajo. Estamos perdiendo inclusive los mínimos anteriores de RSI. En el momento que los pierda, pues ya tendrá vía libre para seguir cayendo. Así que bueno, poco más me voy a tomar la medicación que me tengo que tomar y a seguir descansando. Y chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.